Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo crear texto en 3D Max Studio. Lo primero que haré es pararme sobre la vista perspectiva, la voy a ampliar y voy a pulsar la letra F para cambiar mi vista perspectiva a la vista frontal. Para crear texto simplemente me voy a este apartado que se llama Shapes o Formas, doy clic acá y le digo texto. Simplemente le doy clic y luego doy clic sobre la vista donde yo quiero que quede. Y luego con la herramienta seleccionar y mover lo acomodo donde yo guste. Para alejarme o acercarme en 3D Max utilizo la rueda del, del scroll del, del ratón. Luego voy a pasarme a la vista perspectiva simplemente pulsando la letra P y ahí está el texto. Si yo hago el renderizado de un freto, el texto es una, cu es una curva que para que me aparezca dentro del render hay que aplicarle un modificador. ¿Qué modificador le voy, le voy a aplicar? Vean que no aparece en el render para que me aparezca en el render voy a aplicarle un modificador yéndome aquí al apartado modificar, obviamente teniendo seleccionado el texto y desde el apartado modificar voy a ir acá al, al listado de los modificadores y voy a utilizar un modificador que se llama extruir, ahí está, lo aumento un poco la cantidad y si ya pruebo Ahí está, ya me va a aparecer sin ningún problema. Para personalizarlo, el, el contenido del texto simplemente desde Modificar me devuelvo donde dice Text o Texto. Y desde acá puedo modificarlo sin ningún problema desde acá puedo cambiar el tamaño, aumentarlo, reducirlo y desde acá puedo cambiar eh, sin ningún problema el tipo de fuente o el o el, o el tipo de letra. Ahí está. Texto rápido en 3D Max Studio sin ningún problema, de manera fácil y rápida. Bueno amigas y amigos del rincongráfico.com, espero que este video tutorial les haya sido de su ayuda. Y por favor pregunten, compartan. Hasta la próxima y un abrazo. Chao.